Si no luchas, nadie me escucha. Escucha? Escucha? No escucha. Pensionistas y no luchas, nadie te escucha. Pensionistas sí, Si no luchas, nadie me escucha. Si se puede, pero no quieren. Si sí se puede, pero no quieren. Si sí se puede, pero no quieren. Si sí se puede, pero no 我们,我们要去。我们要,我们要闹。我们要闹。我们要闹。我们要闹。我们要闹。我们要闹。我们要闹。我们要闹。我们要闹。<tsunamiirsiniz> ¡Hola! para entrar y objetiva! ¡A la ¡A la que De lo no, de Venezuela, ¿no? lo de, de la conferencia de este. De... Ah, sí, de... De la sí la Venezuela. Venezuela. está subido, sí. ¿Sí? sí. Y el de Venezuela también, ¿no? Eclipse Ciudadano, YouTube. Eclipse, es que no me Ciudadano, YouTube. Ah, me no, acordaré la... ahora no te puso una tarjeta luego. No. Oye, el de Venezuela también lo subiste. Sí, es que me ha preguntado Sergio para mandarlo a la embajada posiblemente. Uh, vale. Pues, vale, eclipse, que no me parece... No, no, vamos a pasar. Hola, bueno, ¿qué ¿tale? tal? Gracias por pensar en los pensionistas. Hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, estamos tarea, con un pie, <risa> un pie ahí. ¿Eres tú quien tienes el chaleco para mí, No, no, no. no. Vale, vale. Vale. Los miles, unete, no temas. te quedes, no te no te quedes, mirando no te si no te diste cuenta que también te están robando te ay, quedes, ay, ay, lelelelele, no te en la tienda, no te quedes, si no te no te no te quedes, no te es con nosotros lo podemos arreglar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Levanten también Ayúdanos a, por Ayúdanos a luchar por tu pensión. Ayúdanos a luchar por tu pensión. Ayúdanos a luchar por tu pensión. Ayúdanos a luchar por tu pensión. La tercera de mis tenemos un deseo, que las pensiones no queden a en su cuidado y retira la de nosotros, la tercera de la Que hacemos en todo el estado, las 170 plataformas que estamos formadas en defensa de la pensiones pública y que lo hacemos fundamentalmente por dos motivos: en una, en uno de los motivos es eh, para rechazar el decreto de las Santos Inocentes del 28 de diciembre, en el cual pues, nos, nos colaron un par de, un par de trampillas sobre la sinvalidez permanente total, sobre la revalorización por IPC, por ley pues, del IPC, etcétera, y entonces. Eh, por un lado, pues les a exigir al gobierno que no nos engañe con trampas, que si hay revalorización y esta es real, y está es real, pues que sea real. Y que si que que hacerlo por ley, que lo haga por ley. Y luego, la, está la parte de siempre, ¿no? de que nuestras reivindicaciones van bastante más allá de lo que ellos pretenden. Nosotros hablamos de que la pensión mínima tiene que ser igual al salario mínimo interprofesional porque es la única manera de acabar con la brecha de género. Es decir, cuando hay más de tres millones y medio de mujeres viudas que cobran menos de 600 euros al mes, acabar con la brecha de género significa como mínimo, como mínimo igualar esas, los, las pensiones de esas mujeres al salario mínimo interprofesional. A partir de ahí también volvemos a defender lo mismo, que eh, los pensionistas tenemos derecho a vivir con dignidad. Lo que estamos sacando hasta ahora es fruto de nuestro esfuerzo. Los 6.000 millones que hemos arrancado al gobierno no son fruto... De ningún chanchullo ni de ningún pacto extraño. Es fruto de nuestra lucha. Es fruto de que estamos en la calle y vamos a seguir en la calle. Vamos a seguir porque es el único sitio donde nos hacen caso. Mientras estemos aquí sabemos que tenemos el éxito asegurado. Tardaremos más o tardaremos menos, pero tenemos toda la vida por delante. Muchas gracias. No es and you pensiones y no más precariedad. Por eso venimos aquí, esto tiene que cambiar. Defendamos las pensiones y no más precariedad. ¡Gobierna quien gobierne! ¡Las pensiones se E puedo ¡Qué buen sabor que nos dejó! Cuando ese día sacó el pañuelo y se despidió. Ahora, Pedro, te toca aquí. Ojalá cierte, si no ya sabes dónde has de ir. Estamos ya bastante cambiados. Tú bien lo que vas a hacer... Era... No No me acuerdo. Que no nos acordamos ya. <risa> <risa> <risa> se claro. <risa> enfriado. <No>, gobierne <risa> <risa> quien gobierne. O las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden. ¡Venga, ahí está, se da va, fue de un tiempo de sufrimiento, porque algún loco así la pensó, le hicimos frente porque quería quitar lo nuestro y así salió. ¡Qué buen sabor que nos dejó! Cuando ese día sacó el pañuelo y se despidió. Ahora, Pedro, te toca a ti, ojalá siente, si no ya sabes lo que me sé. Ahora que estamos muy expectantes, a ver si cambia la situación. Que no se duerman lo en los laureles, que no tendremos la compasión. ¡Ay, qué saber que nos dejó! Cuando ese día sacó el pañuelo y se despidió. Ahora, Pedro, te toca a ti. Ojalá cierres, si no ya sabes dónde has venido. Estamos ya bastante cabreados, Piensa tú bien lo que vas a hacer, a ver si un día por fin tenemos lo que tan fácil se nos quitó. Qué, ¿Qué buen sabor, sabor que nos dejó, cuando ese día sacó el paño y se despidió, ti, ojalá, ojalá aciertes, si no ya sabes que Dios ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Los pensionistas tenemos un deseo que las pensiones no quieren hacerlo. Pensiones por aquí, pensiones para allá, pensionistas para adelante, gobierno para atrás. Los pensionistas tenemos un deseo que las pensiones no quieren hacerlo. Pensiones por aquí, pensiones por allá, Mejores pensiones que ¡Aquí estamos los pensionistas! ¡Menos no quejarse, no suplicarse, de no quejarse, no suplicarse. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Lo roba la Pensión de Sanidad y Dependencia! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No roba la Pensión de Sanidad y Dependencia! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No roba la Pensión de Sanidad y Dependencia! ヘイ Sí, ahora... Ah, bueno, sí. yo no No, bueno, compañeros y compañeras, hemos llegado hasta aquí a pesar de los elementos. Veníamos a manifestarnos, no a calarnos ni a pasar frío. Así que solo nos queda deciros, enhorabuena por ser capaces los 350 que hemos estado en la manifestación de continuar hasta aquí. Estos 350 se tendrán que convertir en muchos más en los próximos días, porque los problemas siguen siendo los mismos. Nuestra lucha sigue siendo la misma y nuestra determinación la misma. Por eso, compañeros y compañeras, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Ahí nos ponemos. Las pensiones se defienden. No se venden. se desciende. Las pensiones no se venden, se descienden. Las pensiones no se venden, no se descienden. No También tenemos que decir que los contentos de todos los compañeros y compañeras de Geliatri y de resto de colectivos que se van sumando a estas movilizaciones, porque en el fondo todo es lo mismo. Estado del bienestar, pensiones, ley de dependencia, sanidad, enseñanza. Aquí es bien recibido todo el que viene a luchar y a defender el estado de bienestar. Con esto, compañeros, solo os queda despedirnos y quedamos invitados para la próxima. Todos los lunes, ya sabéis, en cada Pueblo y mañana, día 3, inauguramos el mural que de forma solidaria han hecho los compañeros y compañeras de Cabezón de la Sal. Le vamos a inaugurar, entre otros invitados vendrán los responsables de las coordinadoras de Pensionistas de Vizcaya y de, y de Baracaldo. Ellos nos explicarán un poco más por qué son capaces de hacer lo que hacen. Pero además estaremos todos nosotros disfrutando de un día en el cual ese mural significa la determinación de los pensionistas por conseguir nuestros objetivos. No, no, no, no. Ahora ahora, ¿verdad? El 24 de marzo en Castro se ha convocado una concentración, pero a nivel de todos a sanidad, educación, eh, feministas, no sabemos cómo va a salir, estamos intentando todo lo que podemos y más. Os invitamos a todos los que queráis ir, a las 12 de la mañana sale de la barrera el día 24 de marzo, ¿vale? Gracias, en Castro, en Castro, Castro ya. Viales, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Bueno, pues venga, con esto damos por concluido esta manifestación. Ah, vale, vale. Un momentito, que si van a, van a hacer un comunicado aquí por parte de... El E1! De E1 ya! Actualización de las funciones! Ya. Actualización de las funciones! Vamos a ver, el EBEP, Estatuto Básico de Empleo Público. Arriba, arriba, aquí. Pegado. El EBEP, el Estatuto Básico de Empleo Público por una disposición transitoria la tercera. Es desde el año 1995 el responsable de que todos los técnicos sanitarios estemos bloqueados en la categoría C2 cuando una publicación del Boletín Oficial del Estado desde el año 1973 nos cataloga en el grupo C1 por tener unos estudios de grado medio exigimos que se desbloquee de inmediato. Bravo. Puerto Bravo. de miseria. Puerto de miseria. Para que está cuidando a la persona más débil en este momento. Dignidad para los trabajadores. Vale, vale bueno, pues nada. Eh, las próximas movilizaciones que sigamos haciendo ya seguiremos convocando y como ha comentado antes el compañero Gonzalo todos los lunes todos los lunes en los ayuntamientos de Castrurdiales, Laredo, Santoña, Colindres, Astillero, María Camargo, Amargo, Santander, Corre la Vega, Cabezón, Reynosa. Bien, en todos esos ayuntamientos y plazas nos reunimos todos los lunes. Estáis todas y todos ¡Y ¡Que no pare la lucha! no pare la lucha! ¡Caio,